Estamos acostumbrados a resolver tareas con una única respuesta correcta. En matemáticas, 5 más 3 siempre es 8. Estas tareas aparecen en nuestra vida diaria. Si queremos beber agua, buscamos un vaso donde sabemos que hay y vamos al grifo. Tenemos muchas cosas automatizadas, pero en nuestra vida diaria también aparecen situaciones que no tienen una única respuesta correcta para todos. Si queremos hacer deporte o comprar nuevos muebles para una habitación, no hay un buen deporte ni buenos muebles para todas las personas. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Un planteamiento personal? que se quiere y posibilidades de conseguirlo, y plantear una propuesta que depende de cada persona y que incluye un razonamiento. En la vida diaria cada persona es importante. Son problemas abiertos, problemas que pueden tener más de una solución correcta si incluyen razonamiento adecuado. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor camino para ir desde mi casa al trabajo? Dependerá de cada persona, en función del tiempo empleado, pasar por zonas verdes o desviarse para ir junto a compañeros. Si te dan un millón de euros que puedes disponer hasta dentro de dos semanas, decide tu planificación. Las matemáticas no son cuentas o no solo son cuentas. También favorecen el razonamiento. Por favor, dedique un minuto a contar las veces que hoy ha tenido que tomar decisiones en situaciones que han surgido, problemas abiertos, que habrá resuelto con mayor o menor éxito. Recuerde que las matemáticas pueden ayudar.